Existe el pueblo reglamentario, ¿O no hay el concejal en sala, señor presidente. Le encargo, por que la cámara. Ya, para que no. Muchísimas gracias por el pueblo reglamentario y que damos la presente sesión. Señor sí, secretario, por favor, de lectura a la orden del día para la fecha. Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, asistencia de ordinaria número 015, carga 2021-2023, de Santa Cruz, 14 de junio de 2022, presidencia del Consejo. Se convoca a los señores concejales y concejales de la sesión ordinaria número 015, carga 2021-2023, que se llevará a cabo el llamamiento de, 2022, de 2022, 15 de junio de 2022, ahora 14 y 30 PM, en la alcaldías del título municipal número 4, ubicada en el tercer anillo interno de la de 16. De acuerdo al artículo 19 de la ley del gobierno autónomo de municipal, y en importancia con el artículo 8, 32, inciso D y F, 70, 75 y 75 del reglamento general del Consejo Municipal, se propone, se propone el siguiente orden del día. Otro único informe de conversión del vídeo, señor presidente. En consideración, los colegas que están que de acuerdo con su aprobación sí van a ser levantados. Informe, señor secretario. Ponce voto, señor presidente. Aprobado el orden del día, señor secretario, por favor de lectura al único punto del orden del día. Comisión de gestión, reconstitución y gestión institucional, y Comisión de planificación de la política de y servicios. Hola, Ruta número Salvador, de 22. Tema de cuenta. Pide solicitado por el señor Julián Máximo Duarra Gutiérrez. Y con no hay para la finalidad de poner sobre el conflicto de administración no en los Andes, no en el servicio y de los servicios cantareados entre las cooperativas Acua LL y Coplan LTDA. de la Sierra, número señora de la Sierra, presente, el señor de la de de de la de la la República de la de de de la de de la el Recomendación. La Suprema Comisión de Constitución y de de Aplicación a la Substitución y competencia recomienda al Tribunal de la Municipal lo siguiente. 1. Se recomienda comunicar al peticionante la respuesta remitida por el orden de Constitución Municipal respecto a la petición y por el escrito contenida en smvp CDI número, número 1464 de la 2021 del 15 de diciembre de 2021, emitida por el ministro C. Lorna Camacho, secretario municipal de obra pública, bajo la referencia. IAE 415 solicitud de informes del Estado de la Comunidad del Servicio Público Llevado de Catalogados Sanitario San Juan Bautista, LL. A los efectos, se proyecto de, de ley. Santa Cruz de la Sierra, 4 de enero 2022, CITM-11-PONS, número 21 22 señores externo de la Municipal de Santa Cruz de la Sierra, presente. Respuestas. al PIE solicitado por el señor Juan, al señor Julián Máximo Ibarra Gutiérrez, pública de la comunidad, de vender sobre el conflicto de operación de operación de servicios de la comunidad de la cooperativa Sagua DGL y Bucal LTDA, expediente número 3246 que era 2021, como alerta número 012, que era 2022. En ese sentido, el órgano ejecutivo municipal permite respuesta a la petición de forma escrito contenida en el. C.I. número 1464-21 de 15 de diciembre de 2021 del ingeniero C.L. Camacho, secretario municipal de la República, para la referencia, P.E.R. 115-21-92, solicitó el informe solicitado por la Cooperativa de Servicios Públicos de Agua Potable y Cantería de Sanitarios a Juan para lo cual se recomienda que se respuesta a para los que se contenga. Para los derechos se apunta proyecto de oficio de dirigida a la peticionante, a su vez toda la computación a comas 056 proporcionada por su Secretaría Municipal de la públicas para enfrentar sus respuestas. Si no, lo podemos hacer, vamos a ver con ustedes más por sonido señor presidente. Muchísimas gracias, señor secretario. ¿En consideración? ¿No con los que de acuerdo con la aprobación de los sitios y oficios de las comisiones de constitución y de institucional y la comisión de planificación, si van a ser levantado mal. ¿Todo hay, señor secretario? Un segundo, señor presidente. Aprobada los CITES y oficio de las Comisiones de Constitución y también de la Comisión de Planificación. que Repítase al peticionante. Señor secretario, por favor, de lectura al CITES. El y oficio de la Comisión de Planificación. Santa Cruz de la Sierra, 10 de marzo de 2022, cites m y OSPOMS, el número 22, que es el número 22, el señor del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, presente Referencia a oficio de la Comisión Relativa a la Audiencia Pública poseída a la Asociación de Comerciales y Agricultores de y del Sur para tratar sobre el cambio de uso de suelo del manzano como el digital a uso de suelo del mercado fiscal el terreno en la UE 247, del Distrito Municipal número 13, expediente número 2162-21 con la ruta número 298-21 proyecto de oficio. Recomendación: La Comisión de Planificación Hora Pública Medio Ambiente y Servicios. Decreto que se remita a la orden ejecutivo municipal, la solicitud planteada por la Asociación de Ingeniería Internacional al diseñador del camino de uso de los del mercado digital ubicado en la OVG 47, 247 del municipal número 13, para que la Secretaría competente analice los aspectos técnicos y la viabilidad de la petición, esperando que se le dé respuesta a la a la ordenada posible. A la efecto, se da por cumplimiento al decreto aprobado por el medio de la comisión, se ha al presente oficio de la comisión, un proyecto de oficio dirigido de a la orden ejecutivo municipal, conteniendo lo decretado en la revista publicación de, los de la de los lo salvamos a ustedes con las consideraciones más distinguidas. Leído, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En consideración, los colegas estén de acuerdo con la aprobación del sitio y oficio de la comisión de planificación si van a ser de la tarde. Informe, señor secretario. 11 votos, señor presidente. Aprobado el sitio y oficio de la comisión de planificación. Remítase el orden ejecutivo municipal. Señor secretario, por favor, de lectura al siguiente informe y oficio de la comisión de constitución. Comisión de Constitución y Gestión Institucional, informe CM y 11 CDI, número 100, quebrado 2021-92, a de la Sierra, 15 de febrero de 2022. Asunto: Informe legal referente a los contratos administrativos realizados por la Comunidad de Contratación AMPE, Legislación Pública Nacional, generado por la Dirección de la Unidad Operativa Descentralizada, Alumbrado Público, UODAP, Boja de Ruta número 023, quebrado 2022, T-1245, quebrado 2022. Recomendaciones de, de lo relacionado anteriormente de la crisis legal y de las conclusiones anteriormente relacionadas se recomienda a penal Consejo la municipal 1. Aprobar el informe de comisión más el oficio dirigido a la Carta Municipal indicándole que este órgano fiscalizador ha tomado conocimiento de la suspensión del contrato suscrito por la dirección de la unidad operativa el de presentada público correspondiente a las gestión de 2021 y 2022 cuyo proceso de contratación fue realizado en base a la localización de las normas básicas del sistema de administración y servicios aprobadas mediante el decreto supremo número 181, de fecha 28 de junio de 2009. 2. Entregar copia de los contratos remitidos por el órgano administrativo municipal a los concejales y consejeros municipales para que, de acuerdo a las atribuciones conferidas por ley, puedan acceder sus contratos fiscalizadores. 3. Remitir el presente expediente con un alerta número 033 que lo ha remitido la Secretaría de Estado del Consejo Municipal para que, en cumplimiento del artículo 34.0C del Reglamento General de del Consejo Municipal, sea conservado y registrado en la oficina de archivo de este órgano deliberativo. Leído, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En consideración, los colegas que estén de acuerdo con la aprobación del informe y oficio de la Comisión de Constitución, sirvanse a levantar la mano. Informe, señor secretario. Diez votos, señor presidente. ¿Y una abstención. Muchas gracias. Aprobado el informe y oficio de la Comisión de Constitución. No. Perdón, nueve no votos y dos no abstenciones. Aprobado el informe y oficio de la Comisión de Continuación, y Institucional, repite hacer el, al órgano ejecutivo municipal. Por favor, señor secretario de lectura a los oficios, proyecto de distinta de comunicación, proyecto de petición de informe, escrito de la Comisión de Planificación. Santa Cruz de la Sierra, 29 de marzo de 2022, oficio de comisión, CMYO, CPOMS, CPOMAS número 113, cargado 22, señores del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, presente en referencia. Remito oficio de la Comisión relativo a la visa pública concedida de la señora María Teresa Tejerina para tratar temas de expropiación que realizó el CAMS... al señor Felipe Tejerina Castelo, del Instituto Municipal número 10, expediente número 152 para 2022, con la recta número 023 para 2022, proyecto de oficio. Recomendación: La Comisión de Planificación de Obras Públicas, Ambientes y Servicios, a través del de su presidente, director, se remita a la orden del Deputado Municipal, los antecedentes presentados por las vecinas. Para que se realice la evaluación crítica y legal y se determine la posibilidad o habilidad de realizar la cancelación de la promoción expuesta. Además, repito, se requita una petición de informe escrito y el, dirigido a la orden constitucional para que se informe acerca de los motivos por los cuales se ha realizado la cancelación, cuál es el procedimiento a seguir para dar una solución definitiva y se informe el estado actual de la carpeta que ha sido pasada en promoción. Así también se emita una nota de comunicación hacia la Secretaría de Administración Tributaria para que, junto con la dirección jurídica, se revise el estado del proceso judicial y se realice un corte de pago en cuenta de una evaluación que no corresponde. A la hora de dar cumplimiento al decreto aprobado por los miembros de la Comisión, se adjunta al presente oficio de la Comisión proyecto de oficio y proyecto de orden del municipal, conteniendo el retractado de la mesa pública, un proyecto de petición y un proyecto de modelo de comunicación. Sin contraparticular motivo, se lo a ustedes con la consideración de Maritín y señor presidente. Muchísimas gracias en consideración. Los colegas que estén de acuerdo con la aprobación de, de los oficios, proyectos de minuta de comunicación y proyecto de petición de informe escrito de la Comisión de Planificación, si van a levantar la mano. Informe, señor secretario. Once votos, señor presidente. Aprobado los oficios, proyectos de minuta de comunicación y proyectos de petición de informe escrito de la Comisión de Planificación. Planificación. Repita, el órgano ejecutivo municipal. Por favor, señor secretario de lectura los oficios y proyectos de petición de informe Escrito de la Comisión de Planificación. Santa Cruz de la Sierra, 21 de marzo de 2021, oficio de comisión CN 11 PONAS, número 112, quebra número 21-22. Señores, consejeros municipales de la Sierra, presente, de referencia. Remite oficio de comisión relativa a la audiencia pública concedida al señor Sumchenkin Roja, expediente número 163, quebra la tarde, p 22, número número 024, quebra número 22. A través de la impresión se evidenció... La inexistencia de la vía mencionada por el presionante y la asegura que está dentro de sus predios, además que dicha vía está habitando el de agua por, el por un pequeño puliche. La presencia de vehículos de la empresa contratada por el Marrúz Sol y Vega descargando residuos por de podas del municipio de San Pedro de la sierra en predios particulares para su rellenada. Operadores asegurados que cuentan con la autorización del dueño del predio y de la empresa Sol y Vega. La presencia de concejales del de gobierno todo municipal de San Pedro perdón, la presencia de concejales del gobierno todo municipal de la Guardia la presencia de su alcalde, el Municipal Número 9, con la intención de declarar que los trabajos realizados para maquinaria del municipio fueron para mantenimiento de las vías que están dentro de su jurisdicción, dentro de los cuales no está la vía mencionada por el jurisdiccional. La presencia de los vecinos del lugar, con la intención de declarar que la vía ya existía con anterioridad y el trabajo que se hizo fue de habilitación para su circulación, con maquinaria contratada a través de sus recursos propios. Así también de poner el conocimiento que los terrenos que ellos ocupan actualmente han sido adquiridos a través de compra y que cuentan con su respectiva documentación. Al término de la inspección, se concluyó con que, se coordinara, que se coordinara un mensaje de trabajo con el Consejo de Gobierno Todo Municipal de la Guardia y el Plan para dar solución al problema de límites en el municipios y la medida de garantizar para solucionar la problemática para los vecinos y la familia aquí por la vida dentro de sus predios. Leído, señor presidente. En consideración. Los es colegas que estén de acuerdo con la aprobación de los oficios y proyectos de petición de informe escrito de la Comisión de Planificación se van a hacer levantar la mano. Informe, señor secretario. 11 votos, señor presidente. Aprobado los oficios y proyectos de petición de informe escrito de la Comisión de Planificación. Repítase al órgano ejecutivo municipal. Por favor, señor secretario de lectura, siguiente informe de Comisión de Educación, por favor. Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes, informe CSDT número 023 cargado 3192, anterior a la 025 de marzo de 2022. Informe legal referente a la solicitud de cartera de web y del al arquitecto José Luis Cortés Delgado, hoja de ruta número 065 cargado 2022. Recomendaciones. De acuerdo a los antecedentes de análisis técnico y legal y de las recomendaciones anteriormente expuestas, la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes recomienda al Pleno del Consejo Municipal lo siguiente: Aprobar el presente informe de la Comisión. Dos, Rechazar la solicitud de las de, de honor de huelga y bienes consideradas en el presente informe por no inmarcarse dentro de lo dispuesto por la ley de honor en funciones con las y premios por los servicios de la comunidad. Es todo por cuanto los informe que recomienda por los bienes consiguientes a lo mejor en el premio. Leído, señor presidente. Consideración. Los colegas que de acuerdo con el informe de la Comisión de Educación si van a ser levantar la mano. Informe, del señor secretario. 11 votos, señor presidente. Aprobado el informe de la Comisión de Educación. Repítase el orden Ejecutivo Municipal. Por favor, señor secretario, de lectura al siguiente informe, oficio y proyecto de petición de informe escrito de la Comisión de Educación. Comisión de Educación, Cultura, Cotismo y Deporte. El informe CSTD, número 024, cargado 21-22, a de la Cera, 25 de marzo de 2022. Informe legal referente a la solicitud de educación para los señores. Saira Antelo Cuparé Benavides y Laudencio Benavides Cabrera, con la ruta número 075, para 2021. Recomendaciones. De acuerdo a los antecedentes de la Comisión técnico-legal y las conclusiones anteriores de esta la Comisión de Educación Cultural de de Fuerte recomienda a la comisión municipal lo siguiente. 1. Aprobar el presente informe de la comisión. 2. Aprobar la petición de informe escrito de del día de la orden municipal para que informe si Saira Antelo Cuparé de Benavides y Laudencio Benavides Cabrera ha recibido con anterioridad algún tipo de condición en el conocimiento del nombre del gobierno, Comité Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Tres, aprobar el oficio dirigido a la directiva del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra para que estudie sí, sí, sí. la comisión que corresponda y informe a la Comisión si Cisayra, de los Valle de Benavides y la audiencia de Benavides Cabela, han recibido con anterioridad algún tipo de función o el conocimiento de parte del este orden legislativo. De todo cuanto se informa y recomienda para los públicos siguientes lo mejor para el ser del pleno. Leído señor Presidente. En consideración... Los colegas que estén de acuerdo con la aprobación del informe, oficio y proyecto de petición de informe de, de la Comisión de Educación, sirvanse levantar la mano. Informe, del señor secretario. Un segundo, señor presidente. Aprobado el informe, oficio y proyecto de petición de informe escrito de la Comisión de Educación. Repítase el órgano ejecutivo municipal. Por favor, señor secretario, de lectura al siguiente informe y proyecto de ley autonómica municipal de la Comisión de Educación. Comisión de Educación, Cultura, Cultura y Deportes, informe de CSD. TD, número 020, carabinero 21, 22, a recoger la saca 25 de marzo de 2022. Informe referente a solicitud de construcción de monumentos en la arqueólogo Josef Steinbach, quien merece. Hoja de ruta, número 027, 21. Recomendaciones. De acuerdo a las antecedentes de la ley del sistema de legal y a las recomendaciones anteriormente expuestas, la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes Recomendación del Consejo Municipal Ocina, 1. aprobar el presente informe de la Comisión. 2. aprobar la ley autonómica municipal para. Para la elección del monumento de homenaje al biólogo José Lutembar, que me ha hecho. Esto, si con el informe, de se recomienda para quienes consideren que es algo mejor para ser el pleno leído, señor presidente. Consideración. Tiene la palabra el considerado Garzón. Gracias, presidente. En, en este informe de comisión existe la ley autonómica municipal donde indica eh, homenaje al geólogo Joseph Steinbach pero el artículo 2 indica de que el costo financiero del monumento señalado en el artículo precedente será asumido en su totalidad por la familia solicitante y revisando presidente la solicitud de la familia solamente ha presentado solicitud de permiso para construir un monumento en el cual la observación que yo tengo es que no tiene un convenio firmado con el gobierno autónomo municipal. Eh, es decir, ¿de qué manera es lo que ellos van a asumir estos gastos? Si alguien me puede explicar, por favor, no sé de la comisión si alguien estará presente, para poder quitarme esa, esa duda que tengo y, y el costo que va a manejar esto. ¿no? Es todo, presidente. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay algún miembro de la Comisión de Educación? De la Secretaría de Educación, por favor, doctor. Muy buenas tardes a todos los concejales. En base a su consulta, sí, evidentemente, eh, en los antecedentes a todo este expediente, está establecido en la solicitud el presupuesto. Eh, la valoración para la construcción de un monumento se hace en base a una norma específica que está reglamentada, los pasos que se tienen que seguir y dentro de la solicitud se establece que se tiene que señalar el presupuesto a el cual se va a elaborar la obra. Cuando se hizo esta solicitud, las familias de los importantes señalaron de que lo iban a financiar ellos. Entonces, está en los antecedentes el respaldo que la familia asume el compromiso que ellos lo van a financiar. Eh, no, no establece un convenio, como digo, hay una norma que regula eh, eh, cuáles son los requisitos a seguir y dentro de estos requisitos se establece de que tiene que señalarse cómo se va a financiar, eh, no hay la necesidad de un convenio, es más esta norma no lo, no lo menciona, eh, pero sí hace alusión a que tiene tienen que señalar expresamente cómo se va a financiar y reitero nuevamente, cuando la familia de, de estas personas que están solicitando eh, la eh, la erección del monumento, señalaron que ellos iban a hacer cargo del de, eh, financiamiento de esa obra. Que reitero, hay una norma específica que habla sobre el tema de erección del monumento y esa norma es la que establece cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir y la comisión ha verificado que se ha cumplido con todos estos requisitos. Eh, también señalar de que este eh, trámite eh, básicamente viene de la anterior gestión. ¿no? Muchísimas gracias. No sé, doctor, por favor, tiene la palabra, Doctor Boyer. Bueno. Gracias, Presidente. Me van a ir un parque. Leyendo aquí el informe, también hay algo importante para que los y los lo consideren, que establece que ya esto ha sido, a través de la Dirección de Planificación y Coordinación de Cultura de la Secretaría Municipal de Cultura y Turismo, y dentro de lo que significa el Comité Municipal de Nominaciones, ya existe una coordinación con ellos, ya hay un informe positivo para que se pueda dar en esta, esta nominación que se hace. ¿no? Por lo tanto, en el 8 de diciembre de 2021, el alcalde municipal ha remitido un oficio, el, el 28 21 mediante cual se Junta Informe Legal de la Dirección de Planificación y también pide que se ratifique o sugiere que se ratifique lo aprobado por el Comité Municipal de Nominación. Es decir, que se han cumplido con todos los pasos que establece el reglamento. Gracias. gracias. Muchas gracias, doctor Cuellar. ¿Alguna otra observación, señores? Vamos a llevar a votación entonces nuevamente. Los colegas que estén de acuerdo con la aprobación del informe y proyecto de ley de autonómica municipal de la Comisión de Educación, si sí, van a la mano. Informe, señor secretario. 11 votos, señor presidente. Aprobado el informe y proyecto de ley autonómica municipal de la Comisión de Educación de la República de la Albert Ejecutivo Municipal. Por favor, señor secretario, de lectura al siguiente informe, un proyecto de minuta de comunicación de la Comisión de Previsión Social y Salud. Informe CM, CPSS número 017 que era Referencia. Informe relativo a la solicitud de aviso pública con la Comisión de Previsión Social y Salud del Consejo Municipal para el poder sobre la problemática de salud de la Junta Vecinal de Barrio del Tatú, publicado en el número 287-290, registro Municipal número 7, a solicitud del señor Justo Rodríguez calero presidente de la Junta Vecinal de Barrio del Tatú. Recomendación. En atención a la atención de legal que desea la Comisión de Previsión Social y Salud, recomienda al Pleno del Consejo Municipal. 1. Aprobar el presente informe de la Comisión. 2. Remitir nota de comunicación a la orden del Ejecutivo Municipal para que a través de para el correspondiente las distintas administrativas necesarias a fin de realizar el funcionamiento del centro de salud de Tatú como centro de salud general en beneficio de los en beneficio de los vecinos del distrito municipal número 7 ubicado en el marzo de Tatú número 87, leído señor presidente Muchísimas gracias. En consideración en consideración del informe y proyecto de de Comunicación de la Comisión de Salud los colegas estén de acuerdo con la aprobación del informe y proyecto de Pluta de Comunicación de la Comisión de Previsión Social y Salud. si van a ser levantar la mano. Informe del señor secretario. Once votos, señor presidente. Aprobado el informe y proyecto de Pluta de Comunicación de la Comisión de Previsión Social y Salud. Remítanse al órgano ejecutivo municipal. Por favor, señor secretario, de lectura a los informes y proyectos de ley autonómica municipal de las comisiones de constitución y gestión institucional y la Comisión de Planificación, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios. De constitución de un institucional, informe CM y 11 CDI número 02, que 2022-2023. Referencia: Informe respecto a iniciativa legislativa, ley de aprobación del Plan Maestro de las Américas Fundo, del área urbana número 2, ubicado en la zona noreste del distrito municipal número 6, con la ruta número 263, que era 2022, hasta este número 2, 200, 000, 2022, que 2106. 20, Recomendaciones. De la antecedente de acuerdo de la Fundación legal y Técnica, expuesta por el presente informe de la Suprema Comisión de Constitución Comunitaria Nacional del Consejo Municipal de Santiago de la Sierra, conforme a las resoluciones establecidas en el Reglamento General del Consejo Municipal, en sus artículos 36, 38, 40, 47, 51, y 10 y en concordancia con el Reglamento para el Fundamento de la Comisión del Consejo Municipal, R.N. número 545, para 2015, recomienda al Consejo Municipal lo siguiente: 1. Aprobar el presente informe. 2. El proyecto, aprobar el proyecto de ley de aprobación de la Cámara de las Américas 1, de la región número 2, de la región sin paso número 6, zona noreste, en su 8 artículo, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones generales y una disposición laboratoria y laboratoria. Ley de aprobación del programa Estrella de las Américas 1, del área urbana número 2, del distrito municipal número 6, el actor este. Artículo 1. Objeto. De la presente ley municipal, y de municipal tiene un documento aprobar el programa Estrella de las Américas 1, del área urbana número 2, del distrito municipal número 6, el actor este, y su normativa especial, conforme al plano, número ML-006, llamado Artículo. 2. fines Son fines de la presente ley de urbana municipal y se solo contribuir con Interrelación con la naturaleza de recortación verdes de verde, convivencia con pan una recuperación de, de zonas con potencial paisajístico, mantenimiento recuperación de ecosistemas, suelos permeables y de sostenible. sostenible Y sobre mejorar la calidad de vida con el organismo de seguridad. Y si sobre, promover los servicios inteligentes, transporte y conectividad. Y si sobre, planificar grandes avenidas a escala metropolitana que trasladen las vías existentes de todos los municipios importantes permitiendo la interconexión entre sí. Y si sobre, Consolidar el proyecto de Oparque para que sea el nuevo sobreco municipal y el parque industrial primero. Artículo 3. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente ley autónoma municipal se aplicarán en las áreas identificadas de acuerdo con el plan de la misma. Artículo 4. Definiciones. A los efectos de la presente ley autónoma municipal se establecen las siguientes definiciones. Inciso A. Área urbana. Porción de territorio cuartito con edificaciones y espacios configurados físicamente por un sistema vial que conforman manzano y precios dedicados a la residencia y al desarrollo de actividades económicas predominantemente del sector secundario y terciario, que cuenta con un asentamiento humano concentrado, servicio básico de agua potable, energía eléctrica, provisto de equipamiento de educación, salud, recreación, comercio y administración, con áreas de protección medioambiental según las características territoriales del municipio. Incluso B, Centro Cívico, Área de Equipamiento Digital, de uso público, común y recursos compatibles, etc. Publica el a lo largo de, de las unidades vecinales integradas por el Camestro de la Medical que abarca desde áreas verdes hospitales, centros asistenciales, terminales, cursos por partidos por artículo del Código de Arcánimo y Obras. Inciso C. Condominio mixto. aquel formado por condominios verticales y horizontales que pueden estar constituidos en grupos de unidades de propiedad exclusiva como edificios, cuerpos, torres, manzanas, secciones o zonas. Inciso D, parcelamiento. División que se aprecia en el paisaje rural, producto de la utilización del terreno para diferentes cultivos, paños de cultivo o parcelas de producción de libros verdes, también de la limitación de los tallos de división pre-edal. D. Si parcelamiento urbano. División de una o varias fincas con el fin de formar otras áreas de áreas menores. Tal operación debe contarse a la ley y reglamento de reglamentos de los y a los planos reguladores que cada municipalidad ponga en vigor de conformidad con la autonomía de su régimen. Inciso si F. Plan maestro. Propuesta estratégica de intervención para su territorio físico no clasificado de la ciudad, que será desarrollada a medio y largo plazo, donde se establecen ordenamientos de, este de norma y normas específicas que permitan la articulación de ese territorio según dotaciones físico-ambientales, tangibles e intangibles que lo caractericen. En observancia de los de del plan de ordenamiento territorial, plan directores y normas de la presente Ley autonómica Municipal, CSOB, se constituida por calles urbanas y rurales, avenidas, autopistas, carreteras, caminos vecinales y otras plantas como puente, veredas, civilización, iluminación, entre otras. A ellas también se suma la red ferroviaria utilizada por los seres humanos. La red vial de permite retrogradear las necesidades básicas de educación, trabajo, alimentación y salud. Estas necesidades son las principales actividades del país. CISOH, H, Supermanzana, forma de organización urbana que pedía TD. Definición de áreas de subvención, limitadas a vehículos con riesgo de que han de ser definidos el máximo externo o de paso, Quedando limitados no solamente a las personas residentes, así como los vehículos de servicio, seguridad, emergencia y limpieza. Y esta propuesta va a rediseñar sus espacios públicos para el cartón y promedio de ejercimiento a sus áreas residenciales, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y unidad vecinal. Territorio de, de una junta de vecinos. La unidad vecinal es una junta que debe corresponder al pueblo, barrio, población, sector, valdeado, en que conviven los vecinos de vecina, es decir, aquel territorio que constituye ese cultural de ocupación. La UVE significa unidad vecinal, con un equipamiento a la que cada ciudadano tiene derecho, escuelas, áreas recreativas, siendo necesario. ¿Qué es lo que hay y qué es lo que puedes encontrar alrededor en tu barrio o calle? En el municipio de Santa Cruz de la Sierra se puede ver a qué UVE se pertenece en cualquier factura de servicio de luz, agua, teléfono y otros. Si sojota, uso de suelo. Comprende las acciones, actividades e intervenciones que realizan las personas sobre un determinado tipo de superficie para producir, modificar o mantenerla. En otras palabras, el uso de suelo se refiere a la actividad predominante que se desarrolla sobre esta superficie, la cual en términos formales define la característica de la infraestructura, los servicios públicos y tipo de equipamiento, así como la posibilidad de más o menos aprovechamiento. Artículo 5. Ratificación. Se ratifica la resolución técnica cintrano de los arreglados el 22 de de para que se aprueba el ordenamiento mayor de la estructura vial principal del área Urbana número 2, ubicada a solo en la zona del piso Municipal número 6, así que se designan 33 unidades adicionales para el sector que definen la estructura urbana del lugar del proyecto La América 1, que contarán con la siguiente nomenclatura 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 439 440, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457. Todas, por el plano MR y 11006 que habrá la revisión de conformidad a las comprenadas de EDDIA por el EGS y 184 siguientes. Artículo 6. Normativas especiales. Se acuerda las siguientes normativas especiales para el plan de Hidro de las Américas 1. Si todas las unidades de y todas las unidades de que estén dentro del plan de Hidro de las Américas 1 podrán contener los llamados superamanzanas y estas pueden contener de una a cinco o más de necesidad necesaria proyectando alrededor a la media o varias redes líneas de un línea, ancho mínimo de 10 metros de ancho donde se pueda desarrollar la de uso público que se deberá designar conforme a la necesidad del sector. De igual manera, y este concepto urbano de supermanzanas podrá ser realizado y ejecutado de forma pública y privada en nuevas unidad vecinales de la ciudad ya sean nuevas organizaciones o varios ya existentes estos previos no análisis de utilidad urbana análisis de tráfico, facilidad, diseño urbano y pasajismo y financiamiento y aprobación de diseño urbano si sobre Supra el Plan formas en las Américas proyecta aplicar el concepto urbano de Supra en sus áreas residenciales estas podrán ser organizables, abiertas o mixtas donde estarán las y de de las áreas recreativas y guías internas de uso exclusivo para los clientes de dichos barrios donde el tránsito tenga una entrada y salida única. No se permitirá el tráfico interno de paso en esta zona. Los automóviles dentro de estos barrios no deberán pasar una velocidad de kilómetros por hora, permitiendo de esta manera que también las calles sean para los habitantes y que se puedan desarrollar actividades al aire libre. Las dimensiones de estas supermanzanas para el sector de la maestro deberán ser contempladas entre las 20 y 30 hectáreas, siempre por Previniendo y garantizando la prohibición de los servicios en una dimensión que sean de confort para los habitantes. Y esto mantendrá una sola entrada y una sola salida, la misma que deberá contar los ganchos y especificaciones del Código de Nico y Ogras y los estacionamientos vehiculares estarán ubicados en las zonas específicas de cada unidad activada, generando una cantidad de estacionamientos de visitas establecidos en el Código de Nico y Ogras. De igual manera, este concepto de mano de supermanzanas podrán identificarse en otras ciudades, en otras zonas de la ciudad. Esto, permito, esto previo análisis de actividad urbana, análisis de tráfico, de seguridad de signo urbano y pasajismo, financiamiento y financiamiento de operación de sitio urbano. Con demorarse se punto de análisis y la vía el acceso a las instituciones según las necesidades del sector. Inciso C. Equipamiento y áreas las redes privadas. La presente, la presente del plan maestro deberá contemplar los porcentajes de sesión para equipamiento ya área verde se muere por el modo del mismo obra en su tomo 2, capítulos 4, 5 y 6. Se hizo de red vial. La red vial para la zona estará responde a los ordenamientos mayores que ha definido una red vial de distintos anchos en el plano MLU 006, que es de vías en el interior de Supermanzano. Los Supermanzanos no tendrán vía de paso para el externo, solo interno, con un sistema de, de bloque que permita la entrada y salida de los vivientes en estas células urbanas. Se hizo de... Uso de suelo. Los usos de suelo establecidos para estas propuestas serán establecidos conforme a la planificación de acompañamiento de documentos, Plata de vivienda mayor número ML6 y la clasificación de los usos de suelo establecidos por el organismo y obras. La supermansana tendrá dos tipos de uso de suelo: uso mixto para los terrenos que se localizan en el territorio de las grandes avenidas la de la estrella principal y uso de vivienda para la vivienda multifamiliar y unifamiliar de las organizaciones tradicionales ómnitas. También se puede proponer otro tipo de uso específico de equipamientos municipales como el Parque el Nuevo Zoológico y el Parque Ecoindustrial MIPE. Inciso G, servidumbre ecológica de las de los sauces. Se deberá dar escrito estricto cumplimiento al artículo 35 y del Reglamento de la Ley forestal número 1700, aprobado en el Decreto Supremo número 24453 que establece. El terreno plano, 10 metros por lado en las quebradas de quebradas y arroyos de zonas no erosionables ni inundables. 20 metros por lado en la quebradas y arroyos de zonas erosionables o inundables. En razón de la conservación y sostenibilidad de los recursos naturales renovables para todo el tramo de la Sauce, Por lo que las únicas actividades permitidas dentro de la Asociación ecológica de 20 metros deberán ser de remediación, recuperación de suelo, a niveles recreacionales, de educación, de investigación y cierto de reforestación obligatoria. CISOH. h Área de inflación de la rama de los auses. Las áreas de inflación consideradas en el estudio de modelamiento hidrológico e y cautivo, presentado por el organizador y aprobado por el CAHERPIC, se consideran de interés conservación ambiental por lo que deberán preservarse, quedando prohibida la implementación de cualquier tipo de proyecto arquitectónico y urbanístico, por lo que las únicas actividades permitidas deberán ser de, de reforestación, recreación creación ocasional e investigativa. y ocasional y mitigativa. Si Tratamiento de afluentes del arroyo de la los Ángeles. Para la implementación de cualquier tipo de proyectos arquitectónicos urbanísticos o viables, deberá considerar en su fase de diseño entre, entre estos usos se tienen deportivos, re, deportivo, recreativos, culturales, religiosos, con edificaciones para restaurantes, campestres, de campos deportivos, balnearios, parques temáticos, viveros y otros compatibles sin que sean más como la joya Todas las propuestas de adelante de proyectos paisajístico y complementario a la fase de seguridad ecológica y presentar la correspondiente licencia ambiental. CISO M. Servicios básicos. El organizador deberá garantizar el manejo de la recación de los servicios básicos, agua potable y acateriado sanitario, en con coordinación con la unidad de de servicios de agua y acateriado sanitario EPSA del sector para poder establecer la fase de recación de los mismos a medida de paso. CISO M. Cuatro hechones de área de invitación. Todas las personas públicas y privadas te deberán tener derecho a para la aprobación del proyecto de desarrollo de nuevas áreas de invitación. Inciso si 2. Centros cívicos. Son áreas de equipamiento digital de uso eterno con múltiples. Por favor, pongamos en silencio los teléfonos. Orden. Por favor, prosiga. Inciso 2. Centros cívicos. Son áreas de equipamiento digital de uso público con múltiples. Usos compatibles que se ubican en ciertos a lo largo de las unidades vecinales generadas por el Plan Entre las Américas 1, que abarca desde áreas verdes, hospitales, centros residenciales, terminales, usos uso compatibles con el artículo 42 del juego de Guaraní y Obras. Artículo 7. Priorización de proyectos especiales. Consolidado, que sea el derecho propietario de gobierno municipio Municipal de Santa Cruz, de las áreas. a área ACC, deberá, deberá priorizar la consolidación de los siguientes proyectos especiales. 1. Proyecto Bioparque, que se dará que será donde se emplace el nuevo zoológico cruceño garantizando mejores condiciones de autoridades de anuales. 2. Parque industrial PYME, donde se emplace el citado Parque y se permita al municipio satisfación de la gran necesidad a la gente de la población en el caso de recursos de la ciudad. Artículo 8, marco técnico, la planificación, planes municipales, los planes operativos anuales, presupuestos anuales, así como todas las actividades públicas y privadas a desarrollar en dicha área, deberá estar enmarcado en el programa dentro de la América 1 y la directriz de la presente ley Autónoma municipal. Disposiciones posiciones adicionales. Primera, en el marco de lo establecido por la ley número 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, SPI, el órgano ejecutivo municipal deberá coordinar conforme al procedimiento establecido por ley con el órgano rector para contemplar la zonificación determinada por la presente ley. Los planes de planificación con integralidad, planificación con complementariedad sobre la zona objeto de la presente ley de la pública municipal. Segunda. La resolución técnica, así el plan, ley, que era 2022, 22 de abril de 2022, y el plan ML-006, que era 2022, forma parte integrante e indivisible de la presente ley autónoma municipal. Disposiciones finales. Primera, el órgano ejecutivo municipal queda encargado de la ejecución, de, de la presente ley autónoma municipal a través de las reparticiones competentes de su dependencia. Segunda, de conformidad con el por artículo 14 de la ley número 481 de los votos municipales, la presente ley autónoma municipal deberá la de el ejercicio de tal. Autonomía se hace para su registro dentro de los 15 días de abril de diciembre a su publicación. Disposiciones obligatorias y obligatorias. Únicas. requieren abrogar todas las normas y disposiciones que ofrece la ley a la presente ley económica municipal. Permítanse hacer un objetivo municipal para su aprobación y publicación de edad en el municipio de de la Sierra a de 2022. Informe CM11-PONS número 003-22-93. Referencia. Informe sobre el proyecto de ley automática municipal, ley de aprobación de forma directa de, de las Américas 1, de área 2, del Instituto Municipal Número 6, de, Norte, este, de fecha se de la Sera 15 de junio de 2022. Recomendaciones. De acuerdo a los precedentes de la Mercedingos Legal y las Conducciones de la de la Comisión de Planificación de Obras Públicas, Ambiente y Servicios, recomienda que no consejo municipal lo siguiente. 1. Aprobar el presente informe de la Comisión de Planificación de Obras Públicas, Ambiente y Servicios. 2. Aprobar el proyecto de ley aprobación del plan de, de la América 1 del área 2 del Instituto Municipal número 6 Esto cual, ¿sí? de Esto es se forma para que el conocimiento Leído señor presidente. Muchísimas gracias señor secretario. En consideración, en este sentido tenemos eh, la presencia de los personeros de CIPLA del Ejecutivo Municipal. Eh, por ello voy a darle la palabra por favor para que puedan hacer una exposición e explicación de eh, los informes que hemos leído y del proyecto de ley también leído anteriormente. Buenas tardes a todos. Soy la arquitecta Junior Piz de la Secretaría de Innovación, Tecnología y Planificación. Venimos a exponerles todo lo que es el plan maestro de las Américas y los lineamientos mayores para la área urbana 2. Entonces, dando inicio a la exposición, eh, iniciaremos un poco de lo que es la historia de Santa Cruz. En lo que es la planificación se tiene, nosotros eh, como Santa Cruz somos una ciudad planificada en su inicio. En 1825 fue nuestro primer plan director, el cual después fue, evolucionó al plan de Chin, al plan director del 95, y el actualmente eh, plan director del 2005 que tenemos que es el plan de ordenamiento territorial nuestro plan director que tenemos en vigencia aleatoriamente tenemos el plan director de Paulito y el plan director de Monteroio esto no, no refle, nos refleja, en, esto se refleja en nuestro, nuestra ciudad como la mancha urbana que tenemos es una mancha urbana que es del espacio podemos verla y está reconocida por Radial Higienino. Es parte de nuestra planificación y se muestra nuestra planificación desde, desde, el, desde el aire. ¿no? Entonces, eh, manteniendo esto, nosotros queremos seguir siendo partícipes de, de la planificación y en base a eso tenemos ya reconocidas las manchas urbanas actuales en la ciudad. Tenemos la primera mancha urbana aprobada por el de ordenamiento Territorial que vendría a ser el primer círculo que hemos visto en el Círculo Mayor. Tenemos alcance dentro de los 12 distritos que tenemos, o perdón, de los 15 distritos que tenemos, hasta los 12 tenemos el ordenamiento territorial. Y después tenemos el área urbana 2, que son dos áreas más que se aumentan a nuestra ciudad, aprobadas mediante resolución ministerial y ley autonómica municipal, conforme manda el gobierno central actualmente. Esta sería esta mancha urbana, que es el área urbana 2, que es el sector donde estamos haciendo la planificación, o sea, ya está dentro del área urbana y se puede planificar. Y tenemos en el sur. Los distritos 13 y 14 que vendrían a ser actualmente, también como área urbana 3. Después tenemos el área urbana de Paulito y el área urbana de monteroyo que también están aprobadas por resolución ministerial y ley autónoma municipal. Entonces el área de actuación es esta de aquí. Y para que tengamos conocimiento a partir de ahorita vamos a empezar a mostrar gráficos donde el color amarillo pertenece a nuestra área urbana, el color verde es nuestra área rural y los colores aleatorios de este lira, clarito, vienen a ser los municipios colindantes de Guarnes y Cotoca. Sí. Eh, conforme a, al crecimiento que se ha dado ordenado en Santa Cruz, tenemos planes maestros actuales que están aprobados: uno, el plan maestro de la comarca, que vendría a ser en el sector norte, colindando con el aeropuerto, y el plan maestro de Guapilo, que viene a ser al lado oeste de la ciudad. Eh, que está también aprobado en el 99. Y actualmente el Plan Maestro de las Américas, que lo estamos mostrando en la zona norte, tenemos también en trabajo el Plan Maestro para el urbana urbana para el 3, y un Plan Maestro para la zona norte, que también estamos en planificación. Estos tenemos estimativos presentarlos hasta fin de año de este, de este año en curso para llevarlos a consejo. Como requerimientos de la planificación, vemos la necesidad actual e imperante de poder establecer una planificación para el sector vemos que en nuestros colindantes, tanto guardes como botocas, ya tienen una planificación y asentamiento consolidados en el área. Entonces nosotros en este sector tenemos una mesa en blanco no tenemos planificación y tampoco tenemos asentamiento. Entonces es el momento indicado para planificar y poder establecer nuestras vías y unidades de como corresponde para poder tener que invitar a todas las, las personas que viven en este sector la, el confort medioambiental Técnico y administrativo que les permitan habitar estas áreas como corresponden. También se tiene la necesidad del traslado del, del zoológico. Eh, tenemos conocimiento que existen alrededor de 1.600 animales que necesitan ahorita un nuevo hábitat, puesto que el zoológico que tenemos no les abastece y por una normativa nacional que ha cambiado. Eh, nos exigen que como municipio nosotros cambiemos de zoológico a bioparque ¿Sí? ¿Qué, es, ¿qué significa este cambio? que el bioparque es un lugar no solamente de observación de los animales sino de tenencia y darle mejores eh, formas de, de hábitat y poder observar a los animales en su hábitat entonces tenemos que hacer ese cambio no son solamente para mirarlo sino para estudiarlo y preservarlo eh, acompañado de la necesidad del, del traslado del zoológico, se tienen diferentes normativas que parten desde 2015 con una ley autonómica municipal que declara prioridad municipal la reubicación y traslado del zoológico actual. Una resolución técnica donde nos indica el perímetro del nuevo zoológico y lo sitúa en este sector. En este, en este momento, cuando se dio esta resolución, el área urbana, el, esta, este sector no era parte del área urbana. Después tenemos la resolución administrativa 06, donde se aprueba el reglamento de custodia responsable de fauna silvestre, donde cambia la categoría de zoológico a bioparque. Esto fue en el 2017. Posterior a esto, se hace la homologación de la mancha urbana, donde nos habilita como área, como área para planificar el, el área urbana 2, ¿no? ya incorporándolo en, la, en, en nuestra área planificable. Después viene el Plan de, de, de Desarrollo Integral, el PTDI donde también nos refuerza este sector y nos identifica los terrenos para el bioparque y existen dos comunicaciones de, de, de dirección de zoológico donde nos aclama que hagamos el traslado del zoológico puesto que actualmente tiene 6 hectáreas y necesitan 30 hectáreas para la tenencia animal. Eh, y otra vez solicitan que el terreno de una vez sea para, habilitado para el traslado del bioparque de la fauna sudamericana. Estos son sumas en, en total seis gestiones que hasta la fecha no se tiene en el terreno identificado o consolidado para el zoológico. ¿Qué es lo que faltaba hacer para poder consolidar el zoológico? Primeramente era el reconocimiento de la cantidad de predios y superficies que se tiene en el sector, identificar los terrenos grandes o de mayor superficie para poder consolidar un terreno para el bioparque y que este terreno sea de manera gratuita para el gobierno municipal, entonces esta planificación está permitiendo que estos terrenos sean gratuitos y no, y no tengamos que expropiar el día mañana 30 hectáreas para el zoológico. En base a esto se hizo el plan maestro y con esto un, un estudio técnico legal medioambiental el cual arroja los lineamientos mayores que estamos tratando y ya se tiene la aprobación técnica de, la resol de una resolución que tiene que ser este, posteriormente aprobada por el consejo municipal que es lo que estamos viendo. Entonces ya está eh, la mayor parte elaborada. ¿no? Este es el área del sector donde estamos viendo, el polígono rojo, todo de la urbana 2, y como vemos tenemos grandes predios en el sector y otros de menor superficie. Entonces se identifican 50 predios y se, en, en la, las áreas mayores, obviamente, mayor terreno, mayor sesión. Entonces esta, esta relación es donde nos sitúa para planificar el bioparque en estos terrenos mayores y que pasemos a hacer unas sesiones a, cuent a cuentas de urbanización para no realizar expropesiones. Eh, la normativa vigente que es el Código Municipal y Obra nos da el concepto de Plan Maestro y esto es lo que se está aplicando, voy a proceder a leerlo. El Plan Maestro es una propuesta estratégica de intervención para un territorio físico no planificado que será desarrollada a mediano y largo plazo. Quiere decir que estamos desarrollando este sector en 5 a 10 años donde se establecen lineamientos genéricos y normas específicas que permiten la estructuración del territorio según sus confrontaciones físicos ambientales tangibles e intangibles de, que lo caracterizan en observancia los lineamientos del plan de territorial, planes directores y normas de presente código entonces nosotros estamos planificando un terreno que no tiene, un área que no tiene planificación y estamos mostrando qué es lo que se puede hacer en el sector entonces con esto en el artículo 41 el punto uno que es los lineamientos elaborados por el municipio, ya están hechos. El análisis de aprobación previa a las autoridades también es el que se les ha remitido. El proyecto de ley también se está remitiendo. Y la aprobación, que sería el número 4, es el que está pendiente con el Consejo Municipal. Ahora, implantando un poco el, el proyecto, tenemos la necesidad de mostrarles el emplazamiento del sector y su connotación con lo que es la metrópolis. Eh, Santa Cruz la mancha urbana y tenemos los, los corredores metropolitanos que vendría a ser la línea segmentada con azul y tenemos nuestros ejes troncales formadores de la ciudad que es la carretera norte, la carretera cotocra y la carretera la guardia. Después tenemos nuestros anillos irradiales y avenidas conectoras y por último, perdón, nuestros anillos irradiales. Entonces vemos que el sector donde estamos tiene avenidas, por ejemplo esta es la avenida el Trillo, por donde pasa el tren y tenemos la carretera... Que nos conecta con Montero Hoyos y obviamente esta carretera de azul, que es la metropolitana, nos conecta La Guardia, el área, el área rural de Santa Cruz, Cotoca, obviamente Santa Cruz nuevamente y Guardia. Entonces es una ruta importante en la cual tenemos que sentar presencia y poder este, planificar, es importante para el, en este momento. ¿Sí? Pregunta sobre esa su carretera metropolitana, la azul. En el caso del, de, de la orilla del río Piraí, eh, esa carretera tendría que pasar por la paridad 26 y hoy está funcionando por la Vance y la doble vía La Guardia, ¿correcto? En realidad, el río Piraí está al otro lado, aquí. Estamos nosotros conectando con el sur de La Guardia, con Cotoca y con Guardia Norte. Pero para este lado, los camiones que vienen por acá, en este momento. Pasan por avance, por la fíjole. Exactamente. Pero, y... sí. Esto, esto debería conectar aquí al norte en el guardia y de vía. ¿De esos, esos convenios se están realizando con los municipios colitantes y se han llevado en el workshop que hubo este año para poder hacer estas conexiones. Esta es una ruta que está todavía en estudio y, y definición exactamente por dónde va a emplazarse. Yeah. Pero nosotros ya estamos planificando en nuestra área urbana por donde pasa, sería este sector. Y esa línea afuera, que la Radial 26 va hacia el sur. La Radial 26 está aquí. Esa línea afuera, por eso. Que va, y, y, va por la orilla del río ¿no? y va hacia La Guardia. Esa no es parte de ese gran serpente sí, ¿no? sí, de seguridad. En realidad, este sería es el radio urbano de Santa Cruz. La Radial 26 estaría aquí adentro. No forma parte de, estos, de este corredor este, no metropolitano. Forma, no, va a ser parte. no forma parte. Entonces, ya no entraremos también por la base, por el cuarto millón, nada. Eso tendría que verse a posteriori cuando se termine de hacer el estudio de, de todo lo que es la, la movilidad urbana en sí, porque con todos los análisis que se están viendo para la implementación de las, de las terminales de transferencia, y las terminales de, intermunicipales, eso va a, va a depender de otro plan de, otro plan de movilidad urbana. En este, momento, ¿no? en este momento no se está considerando, solamente se ha considerado el corredor y por dónde pasa, coordinado esto con los otros municipios. Entonces, este es el plano que se está aprobando. ¿Qué es lo que se genera y se, se, se propone actualmente? Se define la estructura vial del sector. Lo que está en línea azul es lo que nosotros hemos planificado. ¿ya? Lo que está en línea negra es lo que tienen diseñado los municipios aledaños. Entonces, todo lo que está en amarillo es lo que hemos planificado con líneas azules, ¿ya? Se definen 33 unidades vecinales que vendrían a ser todas estas marcadas, cuatro equipamientos digitales que vendrían a ser el parque PyME, el bioparque, y estos dos equipamientos que van a atender a toda la población del sector. Eh, esto obviamente va a permitir un crecimiento ordenado, va a mejorar la calidad de vida de los vivientes y va a mantener la conectividad del área metropolitana que tenemos al sur, el área urbana actual, y el área rural que vendría a ser esta parte verde. Estos serían algunos de los anchos de vías que se tienen planificados para el sector. Vemos que tenemos avenidas importantes con diferentes anchos y catalogaciones de, de vías. Tenemos vías a escala metropolitana, vías troncales y vías de primer orden. Todo esto en concordancia con el Código de Urbanismo y Obras de su artículo 227. Ahora, como parte del trabajo que se ha hecho en coordinación con los otros municipios, que es el municipio de Guardias y de Cotoca, nosotros hemos accedido a la información a través de los personeros de cada municipio. El municipio de Cotoca tiene esta planificación ya aprobada, y hemos identificado nosotros como municipio estas, estas áreas de intervención que vendría a ser esto, en nuestra mancha urbana tenemos 21 barrios que no cuentan con aprobación, entonces este sector ya es una planificación que está que vamos a tener que hacer el proceso de regularización como corresponde mediante las leyes que permiten la regulación de barrios. Y esta parte de la derecha vamos a tener que hacer e incluirlos en una futura ampliación de una mancha urbana, esto todavía es área rural. Entonces, esta, esta información es importante porque se ha trabajado en, eh, de la mano con los municipios colindantes. El plan maestro en sí estructura el territorio en unidades vecinales, hace una interconexión con una ciclovía en todo el sector, eh, muestra y genera, hace la propuesta de centros cívicos que vendrían a ser estas áreas. Eh, tenemos el bioparque, que vendría a ser este sector, el parque pyme ecoindustrial, es este de aquí. Las bajas de equipamiento que acompañan todo el área que colinda con el, con el arroyo de Los Sauces, el arroyo de Los Sauces y su servidumbre ecológica, y todo, todo esto obviamente viene acompañado de la densificación la del área junto con los servicios básicos de acuerdo a cada aprobación que se tenga. Entonces, en lo que es el bioparque, se tiene la propuesta de que, conforme a las normativas que ya hemos visto, tenemos este sector ya planificado para lo que es el bioparque. Eh, el mismo va a ser aprobado en tres fases la primera fase es la que estamos eh, viendo y actuando actualmente son alrededor de 58.4 hectáreas que se pretende eh, obtener al título gratuito del municipio y la segunda fase vendría a ser la parte posterior eh, del arroyo y la tercera fase vendría a ser esta parte frontal del arroyo estas dos fases posteriores bien, suman una superficie de 52.9 hectáreas que también serán cedidas en futuros procesos urbanos entonces, este es un área que se tiene eh, pensada y planificada para sesión de título gratuito con una superficie de 58.8 hectáreas para el geoparque. Obviamente, esta sesión de título gratuito va a permitirnos como municipio atraer inversiones del exterior que sean amigables con, y quieran aportar con lo que es el fortalecimiento al medio ambiente. Entonces, es que se nos abre un abanico de posibilidades en lo que es inversiones externas. Que podemos captar eh, esto vendría a ser un perfil de la vía en sí en, la vía, en, la, en el lado eh, izquierdo del terreno tendremos una avenida de 80 metros su ancho es variable de acuerdo al terreno que tenga el, que tiene el, el bioparque y posteriormente tenemos una avenida perimetral de 30 metros de ancho estas son visuales que pueden generarse en el sector, tendríamos miradores, tendríamos senderos y áreas de descanso para los visitantes. Estas son propuestas que ya a posteriori tendrán que tratarse cuando se vea, se tenga el terreno y se pueda hacer un proyecto arquitectónico en el lugar. El parque ecoindustrial, eh, tenemos conocimiento que los, los pequeños y medianos empresarios no tienen las posibilidades de desarrollar su, sus eh, emprendimientos. En su terreno, puesto que son, talleres, talleres, son viviendas, talleres que no tienen las condiciones para crecer. Entonces, cuando aparece alguien que quiere y necesita la exportación, no pueden lograrlo porque no, no logran tener las licencias ambientales suficientes o necesarias y no logran tener espacios necesarios para poder crecer como corresponde. El parque Tinder les va a brindar esta, esta oportunidad de crecer y obviamente les va a traer. hola. hola. No va a tener desarrollo económico y va a activar la economía y generar empleo. Entonces es algo importante que tenemos que considerar. Eh, este, este terreno tiene aproximadamente 99 hectáreas que también van a ser obtenidas por el municipio de forma gratuita en, un, en el proceso de urbanización. ¿Por, Perdón, ¿la ¿Por qué ese parque ahí no en otra parte de la ciudad? Porque como planificación... Se ha identificado un lugar correspondiente y es para obtenerlo de, de forma gratuita a, a, a manera de urbanización. Ahorita los, los terrenos para usarlo no es fácil para el municipio consolidar 99 hectáreas en un solo terreno. Entonces, es importante que la planificación acompañe el crecimiento de la ciudad. Ahorita este lugar es el único lugar que tenemos en plan que podemos obtener en este sector. Además, se han hecho los estudios correspondientes, que pues se tienen las certificaciones medioambientales y técnicas correspondientes que respaldan el emplazamiento del lugar. Ahora, eh, ya lo que es el, el arroyo de los sauces, existe obviamente eh, una servidumbre ecológica, que esta tiene que ser respetada, se tiene acá al lado del arroyo 20 metros que por ley tenemos que respetar y eso se está solicitando, tenemos el estudio del SEARPI que apoya y, y, y nos dicta eh, caracteres técnicos medioambientales que debemos obedecer y entre ellos está la prohibición de cualquier proyecto arquitectónico urbanístico y las únicas actividades permitidas son la reforestación, recreación, educación e investigación en todo lo que corresponde a este curso del río. Entonces, nosotros tenemos la, la, la premisa y la necesidad de mantener el arroyo de los sauces, este, bajo la normativa correspondiente, y precautelar de que todo lo que hagamos en, este, en este sector no dañe el ecosistema. Además de eso, tenemos equipamientos distritales que acompañan el crecimiento del sector y desarrollo y en estos equipamientos vamos a tener solamente usos deportivos, recreativos, culturales, religiosos, edificaciones para restaurantes campestres, campos deportivos, balnearios, parques temáticos, viveros y usos compatibles sin pernóstico, que sean amigables con el arroyo. Estas propuestas arquitectónicas que existan en estos equipamientos tienen que obviamente tener una licencia ambiental correspondiente que nos avale y nos certifique que no se vaya vale a dañar el ecosistema. Los centros cívicos municipales, se tiene, eh, se tiene planificado en el sector cuatro grandes centros cívicos que van a ser parte de las unidades vecinales mostradas, generalmente van a tener entre 20, 24 y 40 hectáreas, que es lo que se propone para estos centros cívicos. Ellos van a ser de carácter netamente municipal, van a ser de propiedad municipal y vamos a obtener en ellos, o vamos a poder consolidar en ellos, hospitales, coliseos módulos, terminales o cualquier equipamiento público necesario para las comunidades en el sector. Entonces son áreas importantes, igual que vamos a poder obtener a través de procesos urbanos para la comuna. Haciendo ya un comparativo de lo que son las superficies y a qué escala estamos hablando, Hemos hecho una comparación de lo que son las áreas naturales en comparación con los centros cívicos. Eh, como área natural tenemos el parque metropolitano que vendría a ser nuestro río miraí con eh, 1500 hectáreas. El jardín, botánico, el jardín botánico con 217 hectáreas y nuestro bioparque sería el tercero con 111 hectáreas, que son sumadas las tres fases. Después viene el Parque Lomas del Recreo, con 98 hectáreas y el Curitx y la Madre, con 49 hectáreas. Ya en lo que son parques urbanos, tenemos la Villa Olímpica, con 148 hectáreas, pero estas son de propiedad de la Gobernación. Después vienen en escala los Centros Cívicos, con 28 hectáreas aproximadamente. El Parque Autonómico, que es donde está la Quinta Municipal, con 22 hectáreas, el parque urbano con 18, el parque urbano de la Alemana con 8 hectáreas, el estadio con 7 hectáreas, el zoológico con 6 hectáreas, eh, la plaza del Plante mil con 6 hectáreas y el parque de los Mangales con 4 hectáreas. Entonces estamos viendo que son áreas que se van a consolidar a favor del municipio de gran escala donde toda la ciudad va a poder acceder a ellas eh, sin, ningún, sin ningún problema. No son áreas nuevas de esparcimiento para la ciudad que estamos precautelando. Estas serían visuales de cómo se, ve, cómo se vería la planificación en el sector, todo lo que se puede implementar. ¿Qué es lo que nos trae el Plan Maestro, Plan América? ¿Qué podemos obtener con esto? ¿Cuál es la ganancia? Estar a la vanguardia de lo que es la planificación que ya nos no compete por normativa planificar, los lineamientos mayores podrán activar una cadena de acontecimientos benéficos para nuestra ciudad, se garantizará el desarrollo del crecimiento en las zonas urbanas, y es una herramienta técnica normativa para administrar el territorio. Eh, vamos a dotar a los vecinos de esta ciudad de áreas habitables con una seguridad técnica y jurídica, y se permitirá les suministrar políticas adecuadas para el espacio público en diseño, infraestructuras y servicios. El municipio seguirá siendo líder en la entrega de ciudades de calidad y sostenibilidad en el tiempo. Se consolidará la zona metropolitana con la planificación amigable gracias al, al acuerdo, con, no, acuerdo perdón, perdón, perdón, las conversaciones que se han tenido en base a la planificación con los municipios colindantes y obviamente vamos a obtener el bioparque como, como terreno a título gratuito del municipio entonces qué es lo que faltaba hacer de los, de los cinco pasos como ya mencionamos se hizo el reconocimiento de los, de los terrenos identificamos los terrenos mayores hicimos la planificación como corresponde se hizo el plan maestro y ahorita queda pendiente únicamente la aprobación de, de la ley para continuar alguna pregunta muchísimas gracias arquitecta por la exposición ahora voy a hacer la palabra al concejal Medrano para a consulta. Gracias. una consulta una consulta arquitecta. en el cuadro de superficie la talla de superficie que estamos viendo Ustedes nos están manifestando de que el señor Novillo va a tener una superficie útil de 4.900.000 metros cuadrados para urbanizar del 100% de la superficie que se está trabajando. Según la plantilla que ha pasado, ¿es de, de, de correcto? En realidad el señor Novillo tiene eh, 1.100 hectáreas de todo el sector, pero la planificación en sí es para 4.000 hectáreas. Entonces hemos planificado más de lo que se, este, se tiene en el, en el sector de la planificación para ¿Cuál va a ser la superficie útil de las 4.000 hectáreas del señor Novillo? El señor Novillo tiene que cumplir con el código de urbanismo y obras. ¿Cuánto es el porcentaje que va a poder tener como superficie útil de las 4.000 hectáreas? El 60%. 6 sí, por 4 es 24, hablamos de 2.400 hectáreas, ¿correcto? El que no todo es que no toda la área urbana es del. Eso es lo que quería explicar. La planificación está para todo el sector. El, el señor Novillo es propietario de un porcentaje de este sector, pero la planificación es para todo el, todo el terreno. Entonces nosotros estamos hablando. La planificación está abarcando toda el área urbana de El sector del señor Novillo es este sector. Entonces, nosotros vamos planificando absolutamente toda la urbana pendiente y ese es el balance que se demuestra. Bueno, eh, ¿qué es lo que me llama la atención? No, yo les comparto, colegas. Esta superficie útil, en base a lo que le corresponda a él o a otros dueños, nos da más o menos un negocio de 200 millones de dólares, aproximadamente. Entonces, está bonito planificar, está bien desarrollar la ciudad, pero como dicen por ahí, cuando la limón es grande, hasta el santo desconfía. Ahora, habrá que ver qué intereses hay realmente. A mí me llama mucho la atención que nos pasen en este corte. Eh, recién el día de ayer no estamos hablando de un lote de 360 metros cuadrados. Estamos hablando de prácticamente, ¿cuánto dijo? ¿100 mil? ¿Cuántas hectáreas? Son 4.500 eh, hectáreas. 4.500 hectáreas los... de urbanización. O sea, imaginemos de lo que estamos hablando. Eh, disculpe, disculpe que le interrumpa. En realidad, no es solamente la planificación para el señor Mundial. Tenemos entendido que tenemos 21 barrios en el sector que no podemos obviar y decir que no existen. Entonces, tenemos también área rural que tenemos que planificar porque existen estos asentamientos. Entonces, estamos planificando realmente para la ciudad. No podemos decirle a esta gente que ya tiene la ley 247 casi vencida. Señores, no podemos planificar porque el señor Novillo. está aquí no, no Entonces, tenemos es ningún parte problema de, contra el señor Novillo. es parte de la planificación institución del gobierno municipal planificar en áreas que aún no tienen planificación ya, lo, lo que a, a si mí me llama perdón, no es contra usted quiero que entendamos esto los vecinos van y se quejan al consejo municipal meses y meses porque no podemos sacarle los papeles de sus lotes que están en diferentes puntos de la ciudad y en este momento queremos nosotros dos días antes nos presentan al consejo municipal para aprobar un proyecto de planificación de esa cantidad de miles de hectáreas, o sea, lo que nos están pidiendo es que nosotros en este momento, con dos días de anticipación, hagamos semejante barbaridad sin revisarlo, sin hacer el estudio correspondiente. Yo no sé qué hizo warner por ejemplo, si les habrá probado, habrá que revisar los, las certificaciones, los estudios, y reiteramos una vez más, nos parece una belleza que Santa Cruz crezca, se desarrolle, avancemos, maravilloso, o sea, la verdad es que nos parece muy bien, pero nos está pidiendo que el día de hoy podamos aprobar los informes de constitución para que se apruebe ya la ley, el proyecto, la planificación, con dos días para que podamos revisar semejante información. Entonces me parece, colegas concejales, que este va a ser un punto que va a ser estudiado y analizado no solo por nosotros, van a empezar a surgir las voces a raíz de lo que está pasando el día de hoy con la planificación de Santa Cruz y las denuncias también. Y cuidado que después los vecinos las personas activistas, ambientalistas y un montón, de, un montón de profesionales empiecen a cuestionarnos por haber aprobado algo. Yo creo, colegas, de que esto tiene que tener mayor tiempo de revisión. No estamos hablando de un lote de 360 metros cuadrados, más allá que estén vecinos que ya viven, que hayan X propietarios. Este es un proyecto millonario. No es que estamos regalándole un bioparque a San Cruz. Estamos detrás de un proyecto inmobiliario millonario. Entonces yo creo, colegas concejales, de que tenemos que tener el tiempo correcto para estudiar esto razonablemente. No podemos nosotros en este momento aprobar algo de buenas a primeras. Es mi sugerencia, tengamos mucho cuidado con la aprobación. Yo creo que deberíamos postergar este tratamiento, colegas concejales, para revisarlo con calma. Estamos hablando de mucha superficie, de mucha plata y de un área suficientemente grande que es de la ciudad. Entonces hay que ver si efectivamente los informes medioambientales eh, son favorables Ahí, yo vi a Guarnes allí, no sé qué habrá dicho Guarnes al respecto por ejemplo yo sé que la Bélgica se quejó porque todas las urbanizaciones que se hicieron les ocasionaron un daño medioambiental grandísimo grandísimo entonces queremos aprobar semejante superficie tengamos cuidado sugiero que lo revisemos con calma y si todo está en orden lo aprobamos en la próxima sesión pero hagamos las cosas bien o sea después a los que nos van a culpar es a nosotros, al Consejo Municipal Muchas gracias, Pedro eh, Concejal. Eh, ¿Alguna otra observación? Tiene la palabra la Concejal gracias. Buenas tardes, colegas, concejales, vecinos, arquitectos de la Secretaría de Planificación. Primero, una pregunta puntual y después una observación eh, cómo está la situación del límite con Warning. Cotoka. está absolutamente definida, evitada, oleada y sacramentada en esta, en esta parte. En este sector sí. Tenemos, hemos respetado todas las conciliaciones que se han hecho y tenemos, como ya mencionamos, la resolución suprema que nos enmarca y nos da este perímetro para hacerlo. En realidad la imagen creo que es clara o a mi entender es clara. Como dije, la parte sur es Cotoca y como vimos en el plano anterior no me la mancho, perdón. Bueno, Cotoca está todo consolidado, somos nosotros los que nos hemos quedado atrás. Cotoca se nos está entrando en este caso, si fuera así, a nuestra a nuestra urbana, porque ellos tienen aprobaciones, tienen las consolidaciones y tienen todo ya listo. Entonces nosotros ahorita estamos absorbiendo todo lo que Cotoca ha hecho, la contaminación que nos está dando Cotoca en base a su desplazamiento, las estamos absorbiendo nosotros. O Entonces sea, es nuestro deber actuar en este momento, en este sector, para poder brindar los servicios básicos al área y que no se vea contaminada y perjudicada el día de mañana. Gracias. Yo eh, quisiera eh, adherirme a la recomendación del colega concejal que habló hace un momento, que me antecedió, perdón. Creo que esto es mucha información, muy grande. Eh, hay, yo tengo conocimiento de varias denuncias de supuesta invasión en función a, a, a urbanizaciones, a ese tema del área de, de, del arroyo de los sauces, que es una zona eh, extremadamente rica y de un equilibrio sumamente importante y necesario para nosotros, para, el, para la vida de la ciudad. Ni siquiera la Secretaría de Planificación está garantizando eh, la laguna claratuta que está aquí en el noveno anillo y ahora están queriendo garantizar eso que está ya en la última esquina del, de, del municipio de Santa Cruz. Llama la atención, es correcto. Entonces, eh, no estamos en contra. Hay que planificarlo, hay que aprobarlo, hay que normarlo y se tiene que dar cumplimiento. Pero eh, quisiera que podamos revisar un poco más de detalle y además hacer las consultas con especialistas del área en tema ambiental, en tema de planificación para que podamos también aprobar algo y que no esté en, con susceptibilidades de nada. Este es un tema importante y quiero, aquí le hablo al Consejo Municipal, mi querido colega, esto sin sí, color político, esto es como una cuestión de absoluta responsabilidad con la ciudad, con el medio ambiente y con nuestra propia vida y la de nuestros de, de nuestro descendientes, eh, que hagamos las cosas bien, si podemos atrasar una semana o diez días que eh, no va a haber mayor problema, no va a haber mayor afectación por parte de Cusco, casi es la preocupación, pero creo que no, el tiempo es razonable para analizarlo y ya después de eso, si alguien no hizo su tarea, ya no tiene pretexto para no aprobar o realizar esta situación. Eso sería mi recomendación, señor presidente. Muchas gracias. La palabra, si es que se puede. Eh respecto a los estudios que usted solicita o menciona, nosotros hemos hecho las consultas tanto a Medio Ambiente como a SEARPI, como a la ADT a todos los entes reguladores de este sector para ver la viabilidad del proyecto y estas aprobaciones están inmersas en toda la información que se ha dado entonces no estamos eh, alterando ni faltando información y estamos siendo responsables con el medio ambiente exactamente eso es lo que se quiere poder mantener el arroyo, los sauces, en la importancia que tiene. Y ahorita, con los asentamientos que, que existen en el sector, vemos la invasión, como usted menciona, al, al arroyo, y la normativa nos va a permitir restringirlo y evitarlo. Entonces, algo que es necesario actuar para que esto no continúe creciendo sin ninguna normativa. Muchísimas gracias, eh, arquitecta. Realmente es un trabajo que ha tomado muchísimo tiempo por parte del Ejecutivo Municipal. Nosotros como comisiones también hemos visto esta temática eh, y hemos, se ha hecho la revisión exhaustiva eh, como corresponde. Lo que nos corresponde a nosotros también es hacer el trabajo de fiscalización. Se ha hecho el trabajo ya exhaustivo por parte, y vuelvo a repetir, por parte del Ejecutivo Municipal bastante tiempo, creo que hacer una semana más no va a alterar alguna otra situación, ¿por qué? Porque como lo decía la arquitecta, ya se ha visto todo lo toda la toda la investigación, toda eh, la documentación que era necesaria para que se pueda dar este proyecto ya se lo ha realizado y lo mismo se ha hecho en las comisiones hay las observaciones de los concejales pero existen informes de dos comisiones a las cuales se ha llevado para su análisis y final informe por eso es que tenemos que llevar a votación estos informes y antes de llevar a votación, le voy a dar la palabra a la concejal Garzón. Gracias, presidente. Saludar al ejecutivo que está aquí presente. Queridos colegas, yo también quiero que ustedes entren un poco en conciencia. Yo no formo parte de la directiva de constitución ni de planificación, pero sí me escribí y al adquirirme participo de las comisiones y me informo de todo este tema y no solamente lo digo yo, estuvieron otros concejales también presentes en las comisiones, escuchando reiterativamente lo que nos explicaba el Ejecutivo Municipal. Así que yo los invito colegas concejales a que si ustedes se adscriben a las comisiones participemos para que no lleguemos justo a la aprobación que es el día de hoy, sin conocimiento, sin saber de qué se trata y viniendo obviamente con todas estas especulaciones, con todas estas observaciones que ustedes tienen. Por eso los invito a que si estamos atritos a alguna comisión, participemos, colegas, participemos para nuestro bienestar, para que tengamos un poco más de conocimiento de qué es lo que se trata, lo que va a ingresar en las leyes al Consejo Municipal. Gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la consejera Alberti. Aló. Gracias. Gracias, colegas. Buenas tardes, presidente, a los presentes y a los vecinos. Buenas tardes, presidente. Mi sugerencia creo que eh, no es, eh, no es, eh, los colegas que me antecedieron, no se trata eh, de oponerse. Creo que hay una insuficiencia de conocimiento, de información. Dos concejales que están sentados acá y también me expresaba la concejal Orihuela que si bien el plan es interesante e importante para la ciudad, para Santa Cruz, los proyectos que se tienen eh, planeados más adelante y ojalá que se cumplan, creo que este, hay una ausencia en este caso eh, de información. Inclusive comentaba el concejal Vaca respecto al tema de protección del medio ambiente del parque Los Sauces, a pesar que en el informe de constitución indica pero obviamente para nuestros colegas existe nomás una insuficiente información y conocimiento del tema. No está de más, Presidente, considerar de que, en el entendido, de que se pueda postergar eh, una semana o la próxima semana para que los concejales especialmente, que tienen dudas respecto al plan Maestro Las Américas, sabemos que van a haber otros planes, no eh, yo conversaba por los técnicos del CIPLAN y están trabajando arduamente en eh, los siguientes planes que debe presentar la ciudad. En ese sentido, como consideración, presidente, para que se agoten las vías de información y si es eh, quizás este, útil eh, poder irnos a inspeccionar, ya que hay preocupación respecto al tema medioambiental, para urbanizar una cantidad importante de terrenos y podamos verificar qué es lo que estamos aprobando los concejales de Santa Cruz. Esa es mi sugerencia, mi recomendación, presidente. Gracias. Muchísimas gracias, concejal Alberti. Toda vez eh, de que existen ya eh, informes vamos a llevar a votación y esa votación dirá si llevamos a la postergación o no de esta eh, de la análisis de los informes. Por eso voy a llevar a votación, los concejales que estén de acuerdo con la aprobación de los informes y proyectos de ley autonómica municipal de las comisiones de constitución y las comisión de planificación si van a ser levantada la mano. Informe, señor secretario. Seis votos y cinco abstenciones. Aprobada los informes y proyectos de ley autonómica municipal de las comisiones de constitución y también de la comisión de planificación. Repita, saludo órdenes de ejecutivo municipal. Los colegas que estén eh, o tengan dudas de alguna de alguna información que necesiten, obviamente pienso que lo, la, los personeros del Ejecutivo Municipal de Planificación se lo van a poder dar, incluso si se quiere hacer una inspección o cualquier otra situación en, en el trabajo de fiscalización, van a estar las puertas abiertas en el Ejecutivo Municipal. Muchísimas gracias a los personeros del Ejecutivo por haber dado esa explicación Vamos a continuar nosotros con lo que eh, corresponde, que es el siguiente eh, los siguientes informes de las comisiones de constitución y de administración y finanzas, por favor, señor secretario. Comisión de Constitución y Acción Institucional, informe CM y 11 número 018, que 2022 Referencia: Informe legal referente al proyecto de ley autonómica municipal de Descuento Solidario para el pago de patente municipal y el centro de abastecimiento municipal mayorista, hoja de ruta número 152, que 2022, número 199, que 2022. Recomendaciones. Conforme a los antecedentes y cuentos en del presente informe, al marco legal citado de la resolución de cuenta de la comisión de Comisión de Estudio Institucional, en el marco de sus activaciones y competencias que le compete el Reglamento Legal del Consejo Municipal y el Reglamento de Partenariado de las Comisiones, recomendar al Pleno del Consejo Municipal lo siguiente. 1. Aprobar el presente informe legal. 2. Aprobar el proyecto de ley de la Municipal de descuento solidario para el Pago del Descuento Municipal en el Centro de Abastecimiento Municipal Mayorista. Iniciativa legislativa formulada por el Banco Ejecutivo Municipal. Como Política de incentivo a la reactivación económica en procura de brindar un apoyo solidario a los comerciantes registrados dentro del Centro de Abastecimiento Municipal Mayorista, aplicando un descuento de hasta el 40% para aquellos contribuyentes que contribuye apagan su propiedad a la gestión 2022. Proyecto de Ley Económica Municipal, GAPS, de fecha junio de 2022 mayor diferencia diferencias de sucede al gobierno municipal, el gobierno de la municipal de Santa Cruz de la Sierra, ley económica municipal de descuento solidario para el pago de patentes municipales en el centro de abastecimiento municipal mayorista. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene el objeto de establecer el régimen legal de descuento solidario en el de pago de patentes municipales en el centro de abastecimiento municipal mayorista, correspondiente a la gestión de la OCDE, el solidaridad con los contribuyentes registrados dentro del centro de abastecimiento municipal mayorista establecida establecidas en la ley económica municipal número 878, de patentes para el centro de abastecimiento municipales, de, 10 de junio de 2018. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente ley que aplicarán en el centro de la ciudad como si está mayorista en la jurisdicción municipio de sobre de la Sierra. Artículo 3. Alcance. Las disposiciones sobre el descuento establecido en la presente ley serán aplicadas a la patente municipal del centro de agradecimiento municipal mayorista de la gestión fiscal 2022 artículo 4, descuentos el descuento de la presente de la ley será hasta el 40% de la patente municipal del centro de agradecimiento municipal mayorista incluido los descuentos por pronto pago establecido en la ley ah. artículo 4, descuento el descuento establecido en la presente ley será hasta el 40% de la patente municipal del centro de establecimiento municipal mayorista, incluidos los descuentos por pronto Plava, establecido en la ley Autónoma municipal número 1284 que era 2020. Artículo 5, forma de pago. Los contribuyentes que acojan al descuento de la patente municipal del centro de mayorista establecido en la presente ley podrán hacerlo a la modalidad de pago único al portado. Artículo 6, pago único. A los efectos de la presente ley se considera pago único el que realizará el contribuyente por el total de la gestión fiscal 2022. Artículo 7. Deuda de la anterior gestión. Primero, no están alcanzadas por la disposición de la presente ley a aquellos contribuyentes que tengan deuda pendiente de gestiones anteriores a la gestión fiscal 2022. Artículo 8. Plazo de vigencia de los beneficios. Los contribuyentes que quieran acogerse a los beneficios tributarios establecidos en la presente ley lo podrán realizar hasta el 30 días calendario después de su promulgación. Disposiciones finales. Primera, el orden ejecutivo municipal a través de las unidades organizacionales correspondientes que han encargado la ejecución y cumplimiento de la presente ley económica municipal. Tercera, democracia los dispuesto por el artículo 14 de la ley. 4. Chile del Orden municipales, la presente de la Ley Económica Municipal deberá permitirse que los autonomías seas para su registro dentro de los 15 días hábiles y a su publicación. Permita al el orden ejecutivo municipal para su aprobación. Comisión de Administración y Finanzas Informe CM y AF número 016, que hablaba 2022 2013 Santa Cruz de la Sierra, 12 de junio de 92. Asunto, informe respecto al proyecto de ley de impuestos solidarios para el pago del patente municipal en el centro de abastecimiento mayorista, hoja de ruta número 152, que era 2021, el expediente número 1919, que era 2022. Recomendaciones. La Comisión de Administración y finanzas del Consejo Municipal de San Pedro de la Sierra a la autoridad que le confiere el reglamento del Consejo Municipal en su artículo 36, y 38, 40, 47, 51 y, y, y H. en concordancia con el reglamento de funcionamiento para la Comisión del Consejo Municipal en su artículo 2, 6, 7, 15 y 16. Y al amparo del artículo 6 del Reglamento General recomienda el 1. Aprobar el presente informe de la Comisión de Migración y Finanzas 2. Aprobar el proyecto de ley económica municipal de descuento solidario para el pago del patente municipal el centro de abastecimiento mayorista. Iniciativa legislativa formulada por el órgano ejecutivo municipal como política de activación económica en beneficio de la población en general que sufría una administración de sus ingresos. Situación que afecta directamente a la economía de la población y por ende a los centros de abastecimiento municipales. Al elemento segundo, el proyecto de ley del proyecto municipal. Esto para que se seguro para los que no quieran conseguir señor presidente. Muchísimas gracias, consejero secretario. En consideración, en este sentido, antes de darle la palabra al consejero Medrano, están los personeros del, del ejecutivo municipal al respecto, para que nos pueda dar una exposición y una explicación de eh, este proyecto de ley del Puesto Solidario para el pacto de patente municipal por favor el director del Mercado Mayorista y también los personeros de su dirección, por favor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor presidente. mi nombre es José Luis soy el director del Mercado Mayorista. Bueno, este es una, un trabajo que se viene realizando con los dirigentes tanto asociaciones y federaciones del mercado. Quiero que te, tengan en consideración que este es el único mercado que eh, paga patentes, por lo cual quieren ser eh, los dirigentes un ejemplo para todos los otros mercados. Al pagar patentes ellos también, al ser una unidad desprocentada, quieren eh, pagar todos los servicios que tienen dentro del mercado y así mismo también los proyectos nuevos que puedan salir en este mercado. Eso es lo que les puedo decir. Tiene la palabra el consejo de buscarlo. Gracias, colega, gracias, director. El tema de los mercados es un tema que se está complicando. Ustedes están viendo que ayer les cortaron la luz por una deuda del Peru, un mercado cerca de un millón de dólares. ¿no? Si no me equivoco, así es. Ahora, eh, yo tengo acá en el en mi teléfono chats de comerciantes que ellos dicen, aparte de las patentes, nos sacan plata mensualmente estamos a la pista, estamos en investigación entonces, ¿qué es lo que sucede? la alcaldía le construye los mercados le da los espacios paga una patente de 9 bolivianos al día 27, no sé pues de, eh, al final el más grande es cuando te dirá 12 metros me imagino, un boliviano 70 centavos por metro cuadrado es una gana, me dan un espacio en un mayorista donde hay cualquier cantidad de ventas que da el techo, el espacio para vender y entonces vienen después por fuera X personas no sabemos si son dirigentes, funcionarios municipales lo tengo en el chat y nos cobran mensualmente para que tengamos el espacio en el mercado mayorista entonces ahora nosotros no estoy en contra de bajarle patentes más bien yo creo que deberíamos subirle la patente hacer el censo brevial que metimos la ley nosotros el día de hoy para que ya no haya personas con dos puestos municipales y evitemos pues que nos desale a los comerciantes, protejamos a los comerciantes, que no vaya ningún dirigente, ningún funcionario municipal y le cobre mensualmente que no los extorsionen, que paguen una patente considerable, cuánto cuesta un puesto en el mercado, no sé, San Pedro, que sea privado, cuánto le cobran por un puesto de 3x3. No creo que paguen 300 bolivianos al mes. O sea, es una ganga lo que hace la alcaldía con los puestos municipales y peor con el mayorista. Ahora eh, no nos olvidemos, entendemos que esto se calcula diariamente y las patentes son anuales, lo entendemos. A lo que me refiero, director, es que debemos empezar ya a trabajar en un proyecto de ley para que, en primer lugar, aprobemos el censo gremial tiene que hacerse, es una obligación, tuvo que haberse hecho antes y hay que hacerlo de una vez, no podemos postergarlo. Y segundo, hay que ajustar las tasas de las patentes que están pagando los comerciantes, o sea. Con las denuncias que tenemos acá de los que le sacan de plata, esa plata debería entrar a las arcas del municipio, no al bolsillo de un funcionario, de un dirigente que vive y vive de este negocio de los puestos municipales. Y no es que estemos acusando a nadie en este momento, pero es la denuncia de los vecinos, de los que tienen sus comercios. Entonces quiero pedirle al director, a los funcionarios que están presentes, que trabajemos en eso, transparentemos la gestión desde los mercados, ayudemos a estos comerciantes que dicen que son extorsionados y de esa manera mejoramos los ingresos y, y mejora Santa Cruz, ¿no? mejoran ellos incluso. Eso querido es Quiero informar eh, señor concejal, se está trabajando de esa manera. Tal es así que esto, lo, las, las asociaciones, y federaciones que hay dentro del mercado y, le, y quieren ser el ejemplo ¿ya? para empezar ya ellos apagan su luz, su agua, todo. Con esto que hemos hecho nosotros este, este, este mercado va a ser autosuficiente. Queremos dejar de ser una carga para el municipio. Eso es lo que estamos queriendo hacer. Tiene sí, la palabra la concejal Buenas tardes. Buenas tardes al director Barranco. Eh, yo creo que aquí hay algunos datos que es importante que tengamos claros los concejales y obviamente la gente que nos está acompañando en esta sesión primero que es el primer mercado municipal de lo que recién se ha construido y de lo que recién se ha entregado la última gestión o sea de los nuevos, de los grandes que así sea con descuento viene a ofrecerse a pagar patentes ¿ya? porque lo que yo he visto es que el nuevo la ramada y el nuevo los pozos, lo que hacen es no quieren pagar ¿ya? y encima nos bloquean la ciudad usando pretextos para negociar su no pago, para extorsionar al municipio y a la ciudad, porque esa es la realidad. Y aquí no tenemos que venirnos con victoria. Bajo esa lógica yo he podido revisar, en este caso sí, los números, y quiero felicitar porque me parece bastante claro. Eh, entiendo, me corrige por favor el director, que eh, más o menos eh, al menos está un puesto de 33 metros estaría pagando aproximadamente mil bolivianos. Correcto. ¿Ya? Y aparte se paga luz, se paga agua y se paga otro servicio. A diferencia de lo que, como bien señalaba el concejal Medrano, hay otros mercados como el nuevo el, los y la Ramada, que tienen una deuda millonaria y que quieren que este municipio con su impuesto la siga pagando. Y les voy a dar otro dato, querido concejal. Los 84 mercados minoristas que hay en este pueblo recaudaron entre 2018 y el 2021 algo más de 3 millones de bolivianos. ¿Y saben qué se hizo con esa plata? Subvencionar a estos dos grandotes. O sea, los chiquititos están subvencionando a los dos mercados grandotes, ¿ya? que recibieron todo gratis y no pagan ni silum ni su agua. Por eso me parece bien lo que hizo la Crayer de ir a sacar el medidor. Porque esta ciudad no puede seguir sustentando. Encima que le damos infraestructura gratuita, encima que le damos condiciones para que trabajen, porque es lo correcto, que no quieran pagar ni luz, ni agua, ni patentes, es un desastre. Y aquí no, no son los gremialistas, aquí hay un par de dirigentes delincuentes que han sufrutuado, han lastimado al sector gremial, lo tienen con la imagen por los suelos y la tienen secuestrada a la municipalidad y a los ciudadanos. Así hay que hablar con, con, con mis queridos amigos. Sé que voy a hablar contra poderes muy sí, grandes, sí, que sí, me sí, importa No sí, tengo cuál sí, con la sí. y hay que decir las cosas como son. ¿Ya? Por eso es que quiero saludar y felicitar la gestión que está haciendo el mercado mayorista en particular. Porque hay otros mercados, por ejemplo, queridos colegas, les voy a comentar, como un, un puesto en el Belén que paga 300 pesos de luz, perdón, 3 mil pesos de luz mensual, una carnicería paga 3 mil pesos de luz mensual por ejemplo en el Belén, y ese vende una red al día. Ustedes saben que en los pozos hay un puesto que, que vende hasta cinco reces al día y no paga un peso de luz, y quiere que el municipio le pague la luz, saque, echele pelo, ¿cuánto significa de luz? De ese local. O sea, no es que no ganan los gremialistas, y está bien, ellos trabajan para generar, para ganar, pero tampoco pueden abusar del municipio, tampoco pueden abusar, porque no es del alcalde o del concejal, Abusan de los impuestos del ciudadano de aquí, que es el que paga para sostener esta situación. Por eso yo quiero quería contextualizar un poco, porque hablar de los gremiales y los mercados, a veces cometemos el error y hay que conocer un poquito más. Hay que revisar un poquito más los detalles, porque hay diferentes mercados, los que los gremialistas son dueños, los que están incomodados que tienen otra situación, los... Los municipales como estos, que son absolutamente de propiedad del municipio, pero esto también es verdad, y esto quiero recalcar y remarcar, y por favor, mis queridos colegas concejales, exijamos de una vez el censo gremial, porque también el nuevo los pozos lo están usando como un mercado de corte, porque se lo han dado a parientes de dirigentes de otros mercados y los tienen los puestos vacíos, ¿ya? Y usted va y la mitad del mercado está vacío. Y encima no quieren pagar y no tienen que se le dé otro para que trabaje, O sea, estamos en un círculo vicioso. Y no es por los gremialistas de ahí que están siendo extorsionados por dice el que sean de Sino hay un par de dirigentes delincuentes que están extorsionando a los gremialistas, que están extorsionando a la alcaldía, al consejo y a todos los cruceños que vivimos en esta ciudad. Así no más de acompañar. Así que, en este sentido, yo he revisado a detalle la información que ha mandado la dirección de mercado. He visto las tablas... Me queda una pequeña duda, tengo que decir, porque no todo es perfecto, pero no. Hay un descuento de 25% por el tema de la reactivación económica que se establece, que es por este año. Ojalá, yo quiero remarcar esto, quiero que conste en acta que es por este año, y que al año eso se va a eliminar porque los mercados nuevos, los pozos y nuevas las ramadas, se les dio seis meses de gracia por el tema de para que empiecen a trabajar, y desde esos meses de seis meses de gracia hasta desde esos cinco años creo que no un peso, ya sea un de ¿no? Entonces, eso sí, por favor, que quede claro, de que está bien, estamos saliendo de pandemia, hay que apoyar la reactivación, hay que generar condiciones, pero además me parece bien que el mercado sea autosostenible y autogestionado, porque eso me beneficia a la calidad en la gestión y a la, a la pertinencia en la atención de las necesidades eso es autonomía pues, de gestión, yo soy autonomista este pueblo autonomista hemos levantado la bandera de autonomía y sería un despropósito que un autonomista como yo o creo que hay varios en esta mesa pueda estar en contra de que haya una autogestión eficiente, que recaude suficiente para resolver sus problemas y atenta bien con calidad y garantice la seguridad del ciudadano que va a comprar y obviamente del comerciante que es el que está llevando sus productos ahí. Así que eh, yo quería hacer uso de la palabra para puntualizar estos elementos, y también para felicitar, reitero, a la gestión, porque lo que está bien hay es que felicitarlo, no solamente el ser opositor es para tirar piedra a lo que está mal o señalarlo malo también hay que felicitar lo que está haciendo bien. Así que eso es mi, mi participación, querido presidente, muchas gracias. Muchísimas gracias, consejero vaca le la palabra a la consejera Gerson. Gracias, Presidente, no quiero alargarme y agradecer al concejal que me antecedió. La verdad que es el mismo expresar que yo quería indicarle a cada ejecutivo que está presente, el cual mi persona con la Comisión de Defensa Ciudadana sabemos y tenemos conocimiento de cómo estaba un caos dentro de ese mercado, el cual también los felicito porque sé que con esto vamos a lograr mejorar y el, el ordenamiento dentro de ese mercado. No olvidemos a los otros colegas concejales de confundir el mercado mayorista con un mercado minorista. Es totalmente diferente. Eso es todo, presidente. Gracias. Muchísimas gracias. En este sentido, la aplicación que daba el director de, del mercado mayorista eh, es también dado que ellos quieren ser autosustentables, quieren ser una empresa municipal más, ¿no? para que puedan ver ellos mismos y no sacar ya más eh, del Ejecutivo Municipal. Eso es el entendido, ¿no? Exactamente, y eso también tenemos en, en lo que es en la siguiente, en el siguiente informe de, de comisión. Pero ahora estamos viendo una, eh, una ley autonómica de excepción, de descuentos solidarios, perdón, para el pago de papel. ¿No? Entonces, no sé si otras o sociales tienen alguna observación para llevar a, a votación. Eh, la consejera Calleja tiene la palabra, por favor. Muy buenas. Muy, muy buenas tardes, querido público, queridos colegas, eh, los felicito realmente al director, al ingeniero negro, eh, muy buenas si, si vean, y así deberían de ser todos los mercados, porque la verdad, yo vengo de un mercado privado y es verdad, la factura mensual nos llega de 2.000, 2.500 mensual aparte tenemos licencia de funcionamiento que pagamos aparte pagamos serenaje y así sucesivamente entonces es lo correcto porque nosotros los gremiales nosotros los muchísimas gracias eh, Ven, estar... ah perdón, perdón no <risa> Nosotros, los premiales, no podemos ser una carga más para el municipio, ¿no? Y la verdad, nuestro eh, apoyo, una buena decisión, y así debemos trabajar todos. Cuando la ley le pareja, nadie se queja. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejera de y Ahora vamos a llevar la votación, si no hay otra observación. Dos ¿no, colegas de acuerdo. Con la aprobación de los informes y proyectos de la ley autonómica municipal de, la, de las comisiones de constitución y la comisión de administración y finanzas si van a ser la mano. Informe, señor secretario. No, no eh, señor presidente, y las Aprobados los informes y proyectos de ley autonómica municipal de las comisiones de constitución y institucional y administración y finanzas. Repítase a la orden de del ejecutivo municipal. Señor secretario, por favor, ahora de lectura a los siguientes informes y proyectos de ley autonómica municipal de las comisiones de defensa ciudadana, constitución y institucional y administración y finanzas. Comisión de Constitución, Ministerio Constitucional, informe CM y 11 CGI número 017, que era 2022-2023, hasta que de la Sierra, 10 de junio de 2022. Referencia: Informe legal referente al proyecto de la Ley Económica Municipal, incorporación Estado a la Texas a la Ley Económica Municipal número 878, o de la Ruta 153, que era 2022, expediente número 1920-20, que era 2022. Recomendaciones. Conforme a los antecedentes de y detenidos en el presente informe del marco legal citado en la conclusión de cuenta, la siguiente comisión de constitución y acción institucional, en el marco de sus atribuciones y competencias que le confiere el Reglamento General de del Consejo Municipal y el Reglamento de Procedimiento para las Comisiones, recomendar al Pleno del Consejo Municipal lo siguiente. 1. Aprobar el presente informe legal. 2. Aprobar el proyecto de ley económica municipal de incorporación a la ley de Tabla exa, a la ley municipal número 878. Iniciativa legislativa formulada por los ejecutivos municipal que procura garantizar el cumplimiento de los datos por la de este centro para lograr la pues, sostenibilidad del mismo, así como también garantizar una política de mercado, un límite saludable, ordenado y sostenible en el tiempo. Al respecto y segunda proyecto de ley. Ley autonómica municipal de incorporación de estabanización de la ley autonómica municipal 878. Artículo primero. La presente ley autonómica municipal tiene por la gente a la tabla. De patente para los centros de abastecimiento municipal de Mayorita, como anexo y parte indivisible de la ley económica municipal número 878 de patente para el centro de abastecimiento municipal de 10 de julio de 2018, con la finalidad de votar de el del doctor Área para el cálculo de la licuota para el espacio destinado a la actividad económica de los centros de abastecimiento municipal de Mayorita. Sí. Artículo 2. Incorporación. Primero, se incorpora la siguiente tabla como base. Imponible y adecuada para la liquidación de la patente municipal para los sectores de abastecimiento municipal en mayorita, que formará parte de las patentes establecidas en de de Micepán, 8, 7, 8, patente la ley de la Municipal número 878 patente, de patentes para centros de abastecimiento municipales. Cuadro Patente por utilización de espacios públicos y de económica dentro de los centros de abastecimiento municipales. Clase de espacio. Patente de abastecimiento de espacios abiertos y cobertura. Patente de abastecimiento de espacio abierto con cobertura. Patente de abastecimiento de espacio cerrado con cobertura con divisiones de casetas. Patente de abastecimiento de comedores sin cobertura. Patente de abastecimiento de sanitario tipo A. Patente de abastecimiento de comedores con cobertura. Patente de abastecimiento de sanitario tipo B. Patente de abastecimiento de entidades financieras. Cuadro 2. Patente por utilización de espacio público para vehículos. Concepto. Ingreso por camiones, balanza. Ingreso de movilidad de los Segundo, la tabla descrita anteriormente será aplicada en los centros de abastecimiento municipal de mayoría según las categorías aprobadas por el orden ejecutivo municipal para cada centro de abastecimiento y la fórmula establecida en el artículo 9 de la ley de la, ley de la cárcel, número 878, independiente para el de abastecimiento municipales. Disposiciones finales. Primera, el órgano ejecutivo municipal a través de la Secretaría Municipal de Protección Militar elaborará las acciones necesarias para gobernar los centros de cobranza tributaria. Segunda, el órgano ejecutivo municipal queda encargado de la ejecución y cumplimiento de la presente ley autónoma municipal a través de la repartición y competencias de su dependencia. Sí. Tercera, de conformidad a los en del artículo 14 de la ley número 482 del Cordero Municipal y a la presente ley Autónoma municipal, deberá remitirse al servicio planta de la autoridad sea para su con de estos 15 días habilidades de facilitar su publicación. Disposiciones laboratorias y de oratorias públicas, Queda a todas las normas y los reglas a la presente ley autónoma municipal. Permítase a la de productiva municipal para su comunicación y su publicación. Comisión de Administración y Finanzas, Informe CM 1 caf número 67, que ahora 2022-93, Santa Cruz de la Sierra, 12 de junio de 2022. Informe referente al proyecto de ley económica municipal de incorporación de la ley económica municipal número 878, número 153, que era 2022, expediente número 1920, que 2022. Recomendaciones. Conforme al antecedente, el antecedente de puesto de interior representa informe. Al marco de legal citado en la Comisión General respecto a la Comisión de Administración y Finanzas, en el marco de su atribución y competencia, que le convene el reglamento general del Consejo Municipal y el reglamento de funcionamiento para la comisión de recomendar al presidente del Consejo Municipal lo siguiente. 1. Aprobar el presente informe de la Comisión de la Administración y Finanzas. 2. Aprobar el proyecto de ley económica municipal de incorporación de estabanse a la ley económica municipal número 878. Iniciativa legislativa formulada por el ejecutivo municipal en procura de garantizar el proyecto de lograr por obligaciones de este centro para lograr la autosostenibilidad del mismo, así como también garantizar una política de mercado limpios, saludable, ordenados y sostenible en el tiempo. a los efectos de la política económica municipal. Comisión Municipal de Defensa Sociana, año 2021-2022, informe CMDC, número 4, de 2022-2023, de fecha 2 de junio de 2022. Referencia. Informe respecto a la iniciativa legislativa de la ley autónomo municipal de Corporación de esta defensa a la ley autónomo municipal número 878, o la Liga número 153, que la 2022, expediente número 1920, que la Recomendación. La Comisión de Defensa Ciudadana del la Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra repetido de la autoridad que le contiene el reglamento de la Consejo Municipal sobre artículos 36, 38, 40, 47 y 51, inciso H. En comparación con el Reglamento de Funcionamiento para la Comisión del Consejo Municipal, RN número 145, para 2015, en sus artículos 2, 7, 15 y 16, y a la par del artículo 7 del citado Reglamento General, recomiendo al Pleno aprobar el presente informe y, en consecuencia, única, aprobar el proyecto de ley autonómica municipal de cooperación que está en la, presa, la ley de la Ley Autónoma Municipal pues, número 878, propuesto por el alcalde municipal, señor Mayor Fernández Socedo, en sus dos artículos una disposición final y una disposición aprobatoria y oratoria. En cuanto informado, para que consiga, siga tenido, señor presidente. Muchísimas gracias, consejero secretario. En consideración, eh, tiene la palabra la consejera Alberti. Tiene el micrófono, por favor, para que me pueda pasar. Gracias, gracias Presidente. Solamente como un tema muy importante que no debemos dejar pasar, Presidente, que nosotros celebramos que las cosas se quieran hacer bien y cuando están esas cosas, en este caso esas iniciativas legislativas para beneficio de, en este caso de la ciudad y del municipio, las vamos a apoyar. Ayer dentro de la discusión amplia que tuvimos sobre este proyecto de ley para la tabla anexa ampliamente donde usted en persona aprobamos eh, esta ley justamente con modificaciones, entiendo de que en este momento, la, al menos el proyecto de ley que nos ha pasado no se encuentran esas modificaciones, inclusive nuestro equipo técnico eh, y de asesores dieron eh, algunas recomendaciones especialmente del entendido que se elabore un proyecto de ley modificatorio en ese entendido presidente yo quisiera que se aclare esto nosotros bajo este proyecto de ley no vamos a aprobar y entendemos de que ayer aprobamos con modificaciones y eh, sugiero presidente que por técnica legislativa eh, se realicen y, y se efectúen las eh, complementaciones que se realizaron en la Comisión de Constitución, presidente, gracias Perfecto, muchísimas gracias y, y es así, eh, hubo unas observaciones en la comisión eh, dadas por los asesores eh, de los concejales y bueno, lo por, mencionaba por falta de tiempo no se lo pudo realizar, ahora por técnica legislativa se va a hacer la complementación y se va a implementar las, las observaciones dadas en, por los eh, asesores de la comisión. Por eso vamos a llevar a cabo la, la votación. Los concejales que estén de acuerdo con los informes y proyectos de Ley Autonómica Municipal de las comisiones de Defensa Ciudadana, Comisiones de Constitución y Comisión de Administración y Finanzas, para que se incorporen por técnica legislativa las observaciones dadas por los asesores en la comisión, sí si van a levantar la mano. Informe, señor Secretario.